Hace 10 años acompañamos a la Teletón en su resurgir, que tuvo un pequeño tropiezo en el 2017. En el 2018 fuimos testigos del resurgir nuevamente de la esperanza. Acompañemos a este Paraguay que espere la meta de la Tretón. Este 70% la ciudadanía, incluyéndome, haga la diferencia. Este primero y 2 de noviembre, juntos sí podemos en Noticias Turno. Vamos, Teletón, vamos, Paraguay.